Hola qué tal queridos amigos, un cordial saludo este día jueves para orar por nuestros sacerdotes, para gracias a Dios por ese sacerdocio, para ponernos en la presencia de Dios al iniciar nuestro día. Vamos a cerrar un momento los ojos y a decirle a Dios gracias, a encomendar también nuestro día, nuestra jornada. Iremos a nuestro trabajo, estaremos en el descanso, compartiremos con nuestra familia, con nuestros amigos. Señor, en tus manos nos ponemos. Danos la gracia de hacer este día un día agradable a tu presencia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dentro de poco ya no me veréis, pero, dentro de, pero poco más tarde me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso que dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? Y eso de que me voy al Padre, y se preguntan, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle, les dijo, ¿estáis discutiendo de esto que he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, pero entre otro poco me volveréis a ver. Pues os aseguro que llorar, lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo está alegre, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pienso en este momento, amigos conocidos que están terminando su semestre, su carrera, y cuántas trasnochas, cuántas luchas, o cuando uno se empeña en un proyecto, cuánto sufrimiento, cuántas dificultades. Pero cuando alcanzamos las metas viene la alegría. Terminamos el semestre, ¡uf, qué chévere. Alcanzamos la meta que nos habíamos propuesto, pagar una deuda, pagar la casa, eh, bueno, mientras vamos de camino hay, hay dificultades y hay, y hay momentos en que pronto uno quisiera como salir corriendo a abandonar todo. Pero dice Jesús, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. El mundo está alegre, bailando, sinvergüenciando. Y nosotros no es que estemos tristes, pero no estamos en ese fulgor. Y al final... Vendrá la tristeza para ellos y la alegría para nosotros, de haber hecho las cosas bien, de haber obrado a conciencia, de haber agradado a Dios. Ahí de eso se trata, queridos hermanos. Luchemos, esforcémonos. No se trata de vivir en una amargura, en una tristeza. No, señores, no es eso. Porque también dice, eh, está siempre alegres, dice la palabra, estén siempre alegres. Así que con la alegría de agradar a Dios, con la alegría de hacer las cosas bien, vamos a ir de esta forma. Quiero invitarlos para que estos tres días de aquí al domingo oremos por nuestro país. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que venga, venga sobre nosotros. Y que María Santísima interceda en su rosario, en su visita al Santísimo. Vamos a clamar por nuestra patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor los guarde, los proteja y los libre de todo mal y peligro. Un abrazo para todos.